Oh, oh, oh, oh nana, cansons beatan pel currido, cabrasate el sud y el nord, y amce es mes tres hermanos, tres meses que entenderé. hacia el sol